El tema que les voy a presentar es competencias digitales actualiza tus habilidades no para en verdad esto se da para cualquier campo profesional normalmente tenemos pensado que eh, los conocimientos de tecnología o digitales van asociados a carreras no sé de ingeniería o tecnológicas no pero esto con el tiempo ha ido abarcando a más y más especialidades ¿no? y, y, al final todos nos vemos involucrados eh, con la tecnología día a día, ¿no? Mi nombre es Lucía Inés Trujillo Ángeles, soy mamá de Valentina, tengo una hija. Soy ingeniera informática, magistra en estadística, y en este momento me encuentro llevando una segunda especialidad en psicología. Es por eso que me, me involucré mucho en este tema de competencias digitales, para otras especialidades, por lo que he vivido dentro de la, carrera, la segunda carrera que estoy llevando, ¿no? Es, eh, y que he visto que hay una necesidad de temas de conocimiento, actualización, de, de las nuevas formas de trabajar, eh, involucrando temas tecnológicos. ¿no? Tengo 10 años de experiencia en diferentes rubros, desde la industria, banca y telecomunicaciones, y me he especializado en todo lo que es manejo de información, análisis, este, big data. Soy, eh, Me considero una researcher de datos porque mucha de, la, de los eh, conocimientos que tengo sobre el tema de información le he aplicado a diferentes rubros, no solo a temas tecnológicos o temas de empresas que es donde me he desarrollado. ¿no? Este, ya, yeah. Vamos a empezar. Disculpen si corto de manera abrupta algunas veces, pero voy a estar compartiendo algunos links para que... Ahí tengan fuentes de información de dónde eh, he sacado para estas presentaciones y también puedan eh, aprender un poco más, ¿no? Si desean entrar más en, en un tema. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Eh, significado de competencia digital, principales competencias digitales, revolución de la información, eh, casos o aplicaciones en diferentes ámbitos y por dónde puedo empezar a actualizarme. ¿Ya? Eh, lo que no veremos es el uso de alguna herramienta digital en específico, eso no lo vamos a ver ahora. Eh, y aplicación, o una aplicación concreta, ¿no? O ejercicio práctico del uso de alguna herramienta eh, digital. A ver, para dar, entrar en contexto acerca de, de las competencias digitales, vamos a ver un poco de historia, ¿no? Eh, en el tema de las revoluciones industriales. Este, eh, ¿Por qué es importante esto? Porque las revoluciones industriales marcan como que hitos dentro de, de, del mundo de cómo se empezó a hacer la transformación económica, social o tecnológica. ¿no? Entonces, de acuerdo a cada evolución o cada transformación en cada periodo, involucró un cambio drástico en la forma de cómo interactuamos nosotros eh, con, las, con las personas, con las industrias, el trabajo, con las cosas. Entonces, eh, por ejemplo, en la primera revolución, en la primera revolución eh, cómo se manejaban las máquinas, no? a través del mecanismo de, de vapor. Luego, en la segunda revolución industrial, esto se empezó a masificar y ya utilizábamos la electricidad para el tema de, de construir nuevas cosas. Ya en la tercera utilizábamos a las computadoras, ¿y qué creen? Ahora estamos, en la actualidad estamos en la cuarta revolución industrial, donde ya utilizamos este, sistemas IoT, ¿no? Donde ya las máquinas se manejan sin necesidad de, de un contacto humano, sino a través de una red eh, digital, le mandan órdenes a la máquina para que esta pueda ejecutar alguna operación, ¿no? Este es el momento en que estamos viviendo ahora, la cuarta generación, la cuarta revolución industrial, y lo que viene es la quinta, que si se fijan es la masificación eh, de las herramientas, eh, pero ya no a través de algún dispositivo de comunicación o un celular, sino ya quizás eh, pensar en que nada más quiero que se mueva algo y de manera inmediata esta se va a mover ya no vas a necesitar tener algún aparato desde donde de controlar o alguna pantalla, ¿no? no solo lo piensas y pienso que mi foco se va a apagar y, y, y se va a apagar, <risa> o que se apague la cocina lo pienso, o lo pienso que quiero llamar a mi mamá y, y voy a llamarla, no voy a necesitar ni un celular, nada, algún aparato físico quizás para realizar alguna acción. Entonces, eso es como, han ido, eh, como ha ido evolucionando la, la industria, y que han marcado, como les dije, grandes hitos y grandes cambios eh, en el mundo. ¿no? Este, de hecho, eh, acá puse un ejemplo de cómo, un ejemplo claro, ¿no? que creo que todos podemos eh, conocer de cómo ha ido evolucionando el tema de las comunicaciones, eh, y de qué hemos vivido. Yo, por ejemplo, no he vivido todas, yo he vivido desde por ejemplo de 1985, y yo recuerdo muy bien cómo eran esos teléfonos inmensos, difíciles de cargar, pesados, y que eh, eh, si te caía el teléfono en la mano llorabas porque era tan pesado y, y, y, y duro. Y, y ahora, Prácticamente el teléfono, si cae en tu mano, se destruye, ¿no? O sea, ya cómo ha ido cambiando el tema de las comunicaciones, ¿no? Desde un operador digital que transfería una llamada de una máquina enorme a, a aparatos este, simples y sencillos donde puedes comunicar, y puedes. no solamente se trata un tema de comunicación, o sea, ya ahora puedes este, acceder a diferentes tipos de información a través de tu aparato celular, ¿no? y lo que en el futuro, ¿no? Lo que les dije que quizás ya no necesitas tener el equipo, es más ahí ponen una mano, ¿no? con una con teclas, pero quizás ya no necesites ni las teclas ni la mano, sino con solo pensarlo ya estás llamando a tu mamá. Entonces, estos, estos cambios eh, en la tecnología, en la evolución tecnológica ha hecho que nosotros nosotros los ciudadanos, o sea, el mundo también se adapte y adquiera nuevas habilidades. Eh, hace, en 1885 quizás las habilidades que teníamos ahora no eran impensadas porque tampoco existía la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Y de hecho también las habilidades que tenían en 1885 ya no son eh, quizás algunas de ellas necesarias en la actualidad, ¿no? Entonces, todo ese cambio ha hecho que también eh, los perfiles profesionales, los perfiles eh, del estudiante, educativos, cambien. Eh, les voy a mostrar un marco de trabajo que propuso la Unión Europea acerca de las competencias clave para el aprendizaje permanente. Este, voy a pasarles el link para que tengan a la mano este marco de trabajo. Eh, puede haber, o sea, existen otros marcos de trabajo, pero este es un gran referente eh, porque inició el tema de de estas competencias que necesitamos en la actualidad, ¿no? A ver. Eh, a ver, Keila, si me ayudas compartiendo, porque no veo en comments que pueda poner un comentario. Te voy a pasar el link por acá y lo pones para que aparezca en redes sociales. Te estoy poniendo en privado. Ya, entonces, como les decía, este, la Unión Europea en el 2016, hace ya 14 años, propuso un marco de trabajo para competencias clave en el aprendizaje permanente. Entonces, este, este, este marco de trabajo daba eh, ciertas eh, perspectivas o puntos de vista acerca de cómo debemos ya nosotros empezar, eh, qué habilidades debe tener, deben tener las personas ¿no? para, para el futuro. Ojo que este marco de trabajo no solo está orientado en temas de tecnología, es un marco de trabajo de manera general ¿no? y esto se da porque ya vivimos en una sociedad de conocimiento ¿no? en que el conocimiento es considerado un, un factor principal en la producción y por ende el motor de crecimiento de muchas sociedades ¿no? entonces eh, el mar, el marco de trabajo propone estas ocho competencias que las voy a pasar también con para que, eh, un momento, se las voy a pasar también para que las tengan a la mano. A ver, si me ayudas también compartiendo en redes este link. Ya. El marco de trabajo propone estas ocho competencias, ¿no? Eh, competencia de la comunicación en la lengua materna, que es la, o sea, es la habilidad para poder nosotros comunicarnos, expresarnos, y también escuchar, interpretar los conceptos y pensamientos, ¿no? ya sea de forma oral o, o escrita. Aprender a, a hablar, a escuchar, a leer y a escribir. Eso es el tema de comunicación materna. En comunicación en lenguas extranjeras, este, eh, a, además de las competencias que ya les mencioné, de la lengua materna, es que una comunicación intercultural, o sea, que ya nos podemos comunicar de la forma que lo hacemos con la, de la, de la lengua materna, pero de la manera intercultural, o sea, con otras, otras, otros, otros países, ¿no? En la competencia en matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, esta competencia es eh, la capacidad de desarrollar y aplicar razonamiento matemático, ¿no? Para resolver problemas eh, de la vida diaria, ¿no? Y acá hacemos hincapié en el tema de razonamiento y cómo aplicamos nuestros conocimientos para resolver algún tipo de problema, ¿no? en este caso matemático. ¿no? Y las competencias básicas en ciencia y tecnología se remiten o sea, al dominio y la utilización y la aplicación de conocimientos o metodologías empleados para explicar el por qué algún, ocurren algunos fenómenos en la naturaleza, tener ¿no? ese cierto conocimiento. La competencia digital es, una que, es, es la que está entrando acá Dentro estas son ocho competencias y la que yo voy a entrar a explicar. O sea, cada una de estas puede fácilmente hacerse un, una, un conversatorio aparte, pero la que vamos a hablar ahora es de la competencia digital. Eso no lo voy a explicar ahora porque más adelante lo voy a explicar, voy a seguir explicando las demás. Aprender a aprender, ¿no? Este, esto está asociado al tema de aprendizaje, a, a la... Uh, capacidad de organizar, de aprendizaje, o sea, ya sea en grupo individual, o, o qué tipo de métodos utilizamos o nos sirven para entender algo, ¿no? Y, y utilizar las oportun estas oportunidades que existen para, eh, a través de diferentes medios eh, digitales, y poder eh, obtener información ¿no? y aprender. En las competencias sociales y cívicas, este, se remite a, la, a las competencias personales, e interpersonales, ¿no? interculturales, eh, así como nosotros nos relacionamos con otros individuos ¿no? y, y cómo participamos este, en la vida social también. En el sentido de iniciativa y el espíritu de empresa, acá ya va el tema de, de cómo tú transformas tus ideas, ¿no? cómo ya las llevas a cabo, cómo las vuelves realidad. Está relacionado al tema de creatividad, la innovación, eh, de asumir riesgos, eh, la habilidad de planificar y pro, o proyectarse. ¿no? En el tema de conciencia y las expresiones culturales, eh, eh, acá es la, la importancia que tiene la expresión de, de nuestras habilidades creativas, de ideas, ¿no? eh, ya sea eh, o sea, no solamente en tema de escritoral, sino ya sean con otro tipo de habilidades como es la música, eh, los deportes, las artes escénicas, o la literatura, los artes plásticas. ¿no? Como les dije, estas son las ocho competencias que, que se necesitan desarrollar para ser autosuficiente, para ser este autosuficiente en el tema de, de la prensa en un momento. Y lo, que, y lo que les dije es que nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la competencia digital a ver ¿qué es una competencia digital? o sea, se habla mucho se habla mucho de este tema pero ¿qué, ¿qué se entiende por competencia digital? según este este mismo eh, marco de trabajo de, de la Unión Europea este, define a la competencia digital como una entraña de uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo Resalté este este tema de para el trabajo porque luego lo vamos a explicar el uso y la comunicación no y se sustenta, se sustentan las competencias básicas en materia de tecnologías de la información el uso de ordenadores para obtener eh, Obtener, evaluar y almacenar, producir, presentar, intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de internet. En verdad, este concepto es muy amplio, eh, pero puede podemos resumir el tema de, de competencia digital, eh, como que qué herramientas o, o habilidades. Necesito yo para poder desarrollar este, poder desarrollarme eh, utilizando herramientas tecnológicas. ¿no? Esto también se los voy a pasar. ¿no? Este, se los voy a pasar un ratito por. Con... Tengo material de, de tratado. Se los que vuelvo a pasar por interno en el chat ya. entonces como les decía eh, la competencia digital se define como el uso creativo y crítico seguro de las tecnologías de información y comunicación para poder este, alcanzar los objetivos relacionados al trabajo que, que tengamos no eh, ya sea en temas de empleabilidad, de aprendizaje, o de ocio, tiempo libre, o cómo nosotros nos involucramos a través de esto en la sociedad también. Con eso, o sea, después de haber visto estos ocho, ocho competencias para el marco de trabajo, este, en, en las, las competencias que se necesitan para el tema de... de ser autosuficiente en el tema del aprendizaje, luego de las definiciones de las competencias digitales, nos, nos queda que esta competencia digital que nosotros eh, eh, tengamos, va a ser transversal, transversal a cualquiera de las ocho que hemos definido. O sea, lo que va a hacer la, esta competencia digital es ayudar y potenciar las demás competencias que ...que estén, que, que, que las va a ayudar a que, a que sean mejores, a que buscar más información, a potenciarlas. Ahora, de, como ya definimos este tema de competencia digital, nuevamente la Unión Europea... Eh, ...en el año 2013, si no mal recuerdo, o sea, sacó esta competencia digital... Y la transformó nuevamente para hacer un nuevo marco de trabajo, pero solo involucrando temas de competencias digitales. ¿no? Y ahí presenta una herramienta diseñada para mejorar las competencias digitales de los ciudadanos. Esta se llama DigiDichCom 2.1 y se ha convertido en referencia para el desarrollo y planificación de iniciativas en materia de competencia digital. Esto es muy importante porque. Eh, o sea, como dije, es un marco de trabajo, así como existen muchos otros marcos de trabajo para diferentes objetivos. O sea, puedes que, puede que, que sea o no eh, que tomado, pero es como que una iniciativa de la Unión Europea, porque ahí define qué competencias digitales, ya en este caso no generales, se necesitan. Eh, para poder desarrollarnos. Les voy a pasar nuevamente el link. De, de, esta... esta este... Rosa, acá sí, lo que te paso otro, otro link, donde está ese, ese marco de trabajo ya, pero la punto 2.1, que solo se refiere a tema de competencias digitales, y este marco de trabajo en competencias digitales ya se enfoca y define las siguientes eh, áreas de competencia digital, como son la información y alfabetización digital, comunicación y colaboración online, creación de contenidos digitales, seguridad en la red y resolución de problemas. Eh, esto, cada uno de estos tiene una sub áreas que, que se deben desarrollar dentro de cada una, en total son 21. Por ejemplo, en el área de información y alfabetización digital, ¿qué, qué competencias debe tener? De, por ejemplo, de navegar, buscar información, filtrar datos, contenidos digitales, eh, evaluar información, eh, gestión de datos, gestión de contenidos digitales, gestión de información, ¿no? En comunicación y colaboración online, inter, eh, la interacción que tenemos a través de las tecnologías digitales, compartir información, eh, colaboración a través de las tecnologías, comportamiento en la red, gestión de identidad digital. En la creación de contenidos, estamos en el tema de, de diseño, derechos de autor, eh, programación, eh, multimedia. En seguridad en la red tenemos protección de dispositivos, protección de datos personales y privacidad, protección de la salud del bienestar y protección medioambiental. ¿no? Y en la resolución de problemas, problemas técnicos que tengamos con ese tema de, de las herramientas que utilicemos, eh, identificación de qué herramientas nos pueden servir para determinado problema eh, uso creativo de la tecnología, identificar este, lagunas en competencias digitales, ¿no? Entonces, este marco de trabajo como que nos da las pautas de qué competencias eh, en cada una deberíamos lograr para ser competentes digitalmente, ¿no? eh, Si bien el marco de trabajo eh, nos dice qué cosas debemos tener, qué habilidades debemos de llegar, es importante mencionar que la primera barrera para vencer a, al adquirir la, las competencias digitales es el acceso a internet. De hecho, acá les comparto una, una información de, del email que también lo voy, voy a dejar en la web a través de, de las redes. de la cantidad de personas que acceden a, a internet, ¿no?, en el a nivel nacional. A nivel nacional, perdón. A nivel nacional tenemos que el 52%, al, al 2018, ojo, tengo el, el, en el INEI INE figura el estudio del, 2000, del 2007 al 2018, pero yo he puesto marcos eh, el año 2007 y 2018 para que vean cómo ha ido creciendo, ¿no? El tema de acceso a Internet. Al 2007, el 31.1% accedía a Internet. Al 2018, el 52.5%. Y en donde más hubo crecimiento del acceso a Internet fue en Lima Metropolitana, del 45.8% al 72.6%. Y en el resto del país, del 24.6% al 42.9%. O sea, ¿de qué me vale quizás? Eh, Tener la intención cuando no tengo estas posibilidades de poder tener el acceso a Internet. Y ahí vemos la diferencia tanto de género como de lugar de origen, ¿no? eh, Donde vemos que hay una clara diferencia en temas de. de, de en zonas que no son Lima, ¿no? A nivel. en provincia. como es.? De, la diferencia en acceso a internet en otros lugares, ¿no? entonces incluso puse esto porque el marco de trabajo que presentó la Unión Europea eh, lo hizo en función de que también ellos tienen una, una barrera de acceso a, eh, a, a in, de acceso a internet y también tienen ahí una deficiencia en tema de que las personas, no todas, tienen el, el 100% de las competencias digitales, solamente el 40% de su población, de la población de la Unión Europea, creo que tiene un cierto nivel de competencias digitales. Y les pasé el link, porque de hecho ahí es muy interesante el estudio, porque también en el INEI hacen el, eh, la comparación con temas de edad, ¿no? donde la población a partir de los 40 años es también la que menos accede a estos esto tema de a, a, a, a internet entonces eh, ahí también hay una diferencia de edad aparte de género y, a, y aparte de, de ubicación ¿no? eh, ahora cómo mido mi perfil de competencia digital eh, con este marco de trabajo que hemos visto se han creado diferentes herramientas online donde uno puede medir qué tan competente digitalmente soy. ¿no? Entonces, acá también les voy a pasar este niño. Este es un, bueno, este es, hice uno de muestra. Se los voy a pasar para que ustedes puedan hacer la medición de su competencia digital. Es una de las herramientas que, que encontré que, que está buena para hacerlo. Demora un poco, de hecho yo lo hice así, este viendo algunas preguntas y me demoré más, ¿sí? por el hecho que estaba revisando la, la estructura y cómo estaba organizada la información, que la Interpaceling, también para que lo compartas, entran y les va a hacer una serie de preguntas de, eh, que van, van a ir midiendo, si se dan cuenta, las cinco competencias, eh, las es, cinco áreas de la competencia digital, en información, en comunicación, en creación de contenido, en seguridad, en problemas, y cuando terminen de hacerlo, les va a dar un, una evaluación, un PDF que se lo pueden descargar, y ahí ustedes pueden ver en qué, en cuál de estas cinco áreas tienen deficiencia y, y en qué deberían trabajarlo, ¿no? Es, está muy bueno, porque eso les va a ayudar a ustedes a saber en qué deben poner énfasis, qué deben estudiar, en qué deben conocer y qué les está faltando para el tema de, eh, de su carrera, lo que necesiten, ¿no? Y el link, que No si lo compartes. El test dura más o menos este, 25 minutos, debería durar. Eh, yo sí les recomendaría que se tomen un tiempito para hacerlo. Está muy, está muy bueno. Luego, como saben, con este tema de la revolución eh, industrial, las herramientas digitales, aparecieron nuevas formas de trabajar. Y ahora es común escuchar quizás en nuestro día a día, quizás en algunas, en algunas profesiones, no, estos términos, ¿no? Transformación digital, Mindset digital, UX y UX, adaptación, innovación, metodologías ágiles, inteligencia artificial, Big Data, IoT, y no sé si ustedes tienen algún concepto más que hayan escuchado, pero todo esto que les he compartido hasta el momento, conllevan a que salgan nuevas formas de trabajo, nuevas eh, formas de adaptarse, nuevas formas de cómo desarrollar productos, de reinventarse, de, de sacar nuevas cosas, y todo esto en consecuencia de que la tecnología avanza en forma muy rápida, ¿no? y que debemos ir eh, con ella. Y debemos de estar siempre eh, actualizados en temas de la información, nuevas cosas que salen. Eh, lo dejo a esta pregunta para ver si ustedes al final me, me dicen qué otra, otra información tienen en mente, qué más han escuchado. <coughs> Perdón, que quizás yo no he puesto acá. Eh, voy a dejar otro link para que ustedes me compartan en qué ámbito se desarrollan, qué, en, en qué, pro, qué profesión tienen, dónde trabajan, qué es lo que hacen. Y se los voy a compartir por acá, Keila. Y para ver eh, en qué, más adelante, eh, qué competencias o qué herramientas les serían útiles dentro de su ámbito de trabajo. Keila ahí les pasé el, el Jamboard. Y ahí he dejado un ejemplo, voy a poner acá mi pantalla. De, Por ejemplo, ¿en qué ámbito desarrollas tus habilidades? ¿no? Eh, por ejemplo, yo me desarrollo en el área de tecnología. No, Ahí puso una persona tecnología cloud. A ver si ustedes colocan eh, ¿en qué más en qué ámbitos se están desarrollando, o están trabajando, o piensan que, que necesitan. Eh, espero que se conecten para también tener este feedback acá y, y poder tener sus. Ya, yeah, ya veo que se están conectando. Vamos a esperar unos minutos a ver a qué pongan. ¿Quién ya me avisa? si sí, sí, se compartió. Sí, Lucía, estamos compartiendo todos los links por todas las redes. Por favor, ingresen. Ahora les voy a poner aquí en el banner también, para que lo tengan corriendo. Y este interactúen con nosotros, nos gustaría conocerlos y saber este, cuáles son sus perfiles y los ámbitos en que trabajan. Pero si no, hasta que terminen de poner algunas personas, vamos avanzando, y me parece que podemos ver esto al final. Cosa sí, que podemos interactuar también y ayudarlos con con qué competencias quieren desarrollar de acuerdo a, a dónde, de manera profesional, se están, están, están trabajando, ¿no? Entonces, yo espero que, que llenen más de la información acá. Y a continuación les voy a mostrar eh, Casos ya de uso, ¿no? De, de las competencias digitales que necesitan algunas profesiones, de ejemplo, que he puesto. Eh, no he tenido la oportunidad de poner todo, eh, algo, a todas he tratado de encontrar las más, eh, puede decirse raras, que crean que ustedes no necesitan alguna competencia digital, pero al final sí lo necesitan. Todas las profesiones lo, lo necesitan de alguna forma. Y vamos a complementar con lo que ustedes pongan en el Jamboard y que creen que que le podemos ayudar a, a definir ahí a ustedes eh, eh, qué, se neces qué necesitan desarrollar, no qué competencia necesitan de desarrollar. Tenemos ya. en el público de recursos humanos, nos están acompañando de recursos humanos. Ya, pero termino en todo caso de explicar estos casos de uso. Y al final les voy a ayudar con el tema de sus competencias para la profesión que en que la cual se desarrolla. Es, es así quedamos, Keila. Ya. Eh, ya. Puse al, algunos ejemplos de algunas profesiones. Por ejemplo, ¿cómo sería el profesor de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo creen que sería el profesor? Que, eh, ¿Este profesor qué habilidades debería tener? De hecho, acá les puse una literatura también acerca de qué libros sería interesante que un profesor pudiera leer para desarrollar estas competencias, ¿no? Les voy a dejar el link también de, de los libros o de la literatura que vaya por, colocando. A ver, este es un eh, Teaching in the Fourth Industrial Revolution. ¿no? ¿Qué se espera del profesor en la Cuarta Revolución Industrial? Eh, he puesto algunas, por ejemplo, el tema de STEM, que no sé si, si, si conocen las siglas de STEM, qué significa. Es eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Ahora, eh, en el tema de, del aprendizaje con tipo, tipo STEM, se dan proyectos de trabajo donde el alumno tiene que desarrollar a... Alguna solución a algún problema utilizando ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y de hecho, eh, el, pro, el profesor vendría a ser ahí como el guía del niño, ¿no? Entonces debe tener ciertos conocimientos de las cosas que va a utilizar el niño. En el tema de, de creación de contenido, de hecho ahora en pandemia, eh, yo soy mamá y he visto de manera así, cercana, cómo los profesores se han reinventado. Antes un profesor no, se, no, no utilizaba una PPT quizás para presentar su, su clase, sino al contrario, eh, lo utilizaba una pizarra, no eh, rumó y, y tiza, ¿no? o papelógrafos, pero ahora con ese tema en la pandemia he visto que los profesores ahora ya hacen contenidos digitales, uh -huh. crean contenidos, hacen videos, hacen presentaciones, crean este, quizzes, cajuts, de modo que puedan entender entretenido ahí al, al, al alumno. Entonces, de hecho, eh, yo les comento, o sea, en mi caso personal, cómo he visto que la profesora que le enseña a mi hija ha ido evolucionando en el tema de aprendizaje de estas, de, de estas herramientas digitales, ¿no? Al principio no lo hacía o se equivocaba, y poco a poco fue mejorando, y de hecho sus presentaciones ahora son mejores, ya no lo hace ni siquiera en, en PPT ya usa otra herramienta más dinámica es, es muy bonito ver eso de verdad de manera directa no el aprendizaje colaborativo también es importante en temas de, de que incentive el nuevo profesor eh, nuevas formas de evaluación también es algo muy importante y de hecho yo lo estoy viendo en el tema de, de mi carrera ya en psicología de cómo deben ser evaluadas las actitudes de, de los estudiantes no eh, ya no solamente en tema de conocimiento, o sea, eh, en bruto, ¿no? De, de matemática o comunicación, sino ya se evalúa eh, de manera más integral las habilidades del niño. Eh, en temas de procesos cognitivos en la educación, un profesor, eh, ya hay mucha investigación en el tema de, de nuevas formas de aprendizaje en los niños. Entonces, este el profesor debe estar actualizado con estas nuevas formas, ¿no? Ya involucra, hay con este, neurociencia cognitiva, ya involucran otras formas nuevas, modernas de, de, de aprendizaje, ¿no? Y de hecho también como el niño va cambiando, como las habilidades ahora se llama de los, la generación digital, este, nativos digitales, ellos también cambian la forma como per, cómo perciben la información, cómo reciben la información, ¿no? Entonces, ahí el profesor se debe reinventar. Eh, el poder del juego, esto es, este es también muy valioso. Eh, Cómo se da la enseñanza, ¿no? Cómo el niño a través del juego aprende. Y para eso, ¿qué, qué, qué competencias debe tener el profesor para poder llegar a través del juego a los niños, ¿no? De hecho, yo este año he aprendido eh, ¿Cómo a través de un juego muy conocido, Minecraft, este, puedes programar, puedes desarrollar tus mundos? Este, y es una cosa completamente diferente a lo que yo viví cuando era niña, ¿no? Ahora los niños ya crean sus mundos, crean, programan y hacen juegos en línea. Y cómo el profesor está preparado de, de, o debe prepararse para responder a esos interrogantes del niño, ¿no? De hecho, ahora los niños ya no hacen sus presentaciones en PPT, lo hacen en Scratch, el programa, y hacen una historia. Es, es muy interesante, ¿no? Y el profesor, como les dije, lo voy a repetir, debe estar preparado para poder orientar, no bien hacer, pero tener el conocimiento de, de estas cosas para orientar al niño. Esto es para el profesor de la cuarta generación. Ahora hablamos del psicólogo de la cuarta revolución industrial. De hecho, yo me coloco acá y es un tema que también he estado desarrollando en investigaciones ya personales dentro de mi carrera, ¿no? También les he dejado una literatura ahí, les voy a compartir un momento, a ver, un momento. Mindset, new psychology of success. A ver, voy a compartir. Ahí les compartí eh, el libro. Ya. Ya, aunque no lo crean, en el tema de psicología, sobre todo la psicología que se dedica a la investigación, no tanto la psicología clínica, me parece que en el tema de psicología clínica aún falta una gran... Una gran, una gran, un gran avance ahí de parte de los psicólogos clínicos para usar temas de herramientas tecnológicas. Pero en temas de investigación he visto mucho trabajo utilizando Big Data, ¿no? grandes cantidades de información para poder este, hacer, sacar algún tipo de deficiencia o trastorno de un paciente. ¿no? En temas de realidad virtual, eh, Cómo la realidad virtual ha ayudado en temas de recreación de escenarios para los pacientes, ¿no? Eh, no vivirlo directamente, sino que los ayuda, te pones la, la, los lentes de realidad virtual y vives la situación, ¿no? La revives. Y esto ayuda, es una herramienta de ayuda incluso al psicólogo, porque ve directamente las reacciones del paciente, ¿no? Análisis de sentimientos. ¿no? a través de toda esa información que tenemos a través de las redes sociales, ¿no? a los psicólogos sociales, los puede ayudar en temas de, de, de comportamiento, de influencia social, y para eso necesitas información, y necesitas saber un poco de, de estos temas, de, de dónde obtener la información, que de hecho que si no lo supieras, tú dirías que esto es algo imposible, y, y estés tratando de acceder a los métodos tradicionales, o de encuestas para obtener la información, ¿no? Cuando quizás eso lo puedas sorprender de los mismos medios digitales como son las redes sociales, ¿no? En el Facebook y Twitter. Y esto puede ayudar un montón en temas de investigación. En IoT, eh, para el tema de psicología, ahora eh, el psicólogo puede tener las reacciones en línea, ¿no? A través de un dispositivo que puede ponerse en el cuerpo o a través del propio celular también, ¿no? eh, ver las situaciones de, de estrés del paciente, ver eh, las situaciones de depresión, tenerlas monitoradas de alguna manera en línea. Y esto es, es, es algo que ya se está haciendo, es algo que se está desarrollando y que creo que de, quizás por el hecho de que no actualicemos nuestras competencias estamos perdiendo. De, de vista un poco eh, el usar estas herramientas que nos pueden ayudar a ser mejores profesionales bueno este es el tema del psicólogo de la cuarta generación, revolución industrial ahora el vendedor de la cuarta revolución industrial Ten, acá hay una lectura, un libro muy interesante también los voy a compartir a ver, otra través de ayuda a, a por redes sociales a los, a los que están involucrados en temas de venta Ahí te pasé el libro. Perfecto, ahora lo comparto. Acá, ahora, mucho más que en otro momento, hemos visto cómo este tema de, de las, del vendedor digital ha evolucionado de forma así drástica, ¿no?, o sea, por el tema de confinamiento, que ya no podíamos ir a un centro comercial y adquirir un producto, ¿no? De hecho, muchas de las tiendas, de grandes tiendas que conocemos, no tenían unas tiendas virtuales y han tenido que adaptarse o subir sus productos a otras empresas que ya tenían desarrollado el tema, el tema, el tema de, venta, de venta a través de internet, porque no tenían una plataforma donde vender, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el vendedor de la Cuarta Revolución Industrial? De hecho, tiene que usar las redes sociales eh, para tener, eh, tener presencia ahí y acceder a un público digital. Tener una tienda virtual, una tienda donde el cliente puede ir y comprar, adquirir un producto en línea y esta puede ser enviada a su lugar, su lugar ¿no? Eh, a su casa. Puedo hacer el pago en línea, todo a través digital. Y de hecho, esto tiene que de, de, de tener una buena experiencia, ¿no? Customer spinner y user experience. Todas estas plataformas deben tener una buena experiencia para que, que el cliente se sienta eh, contento con la página y siente, se sienta seguro y que, se, y que sea algo fácil de usar, ¿no? Eh, en temas de información, acá hay un montón de explotar en temas de información eh, para el vendedor, de hecho las redes sociales ya te definen ciertos criterios al momento que te haces una pauta digital para que ahí puedas definir a qué público quieres llegar, a qué cantidad de personas, a qué rango de edad, mujeres, hombres, eh, ahí también hacen uso el tema de información que de manera, o sea, nosotros de manera directa no es que usemos este, o armemos nuestra base para enviar esta, este tema de publicidad a través de redes sociales, pero debemos tener el conocimiento de nuestros clientes para poder armar esa, ese perfil que queremos del cliente, ¿no? El tema de marketing digital, Lo ¿no? que les dije, eh, cómo crear contenido, eh, publicidad, que pueda ser relevante, que pueda llamar la atención eh, a nuestro cliente, ¿no? A la persona a la cual queremos llegar todo lo que son aplicaciones también, eh, si tenemos algún tipo de venta de, de algún servicio o, o de algún producto, ¿no? Si, debemos, si podemos tener un app o no, colgarnos de alguna app o alguna web que ya existe, ¿no? Y ahí el libro que les envíe es de social selling, que de hecho ya esto es más como que una forma de cómo las, los vendedores están, o a las, no, no solo vendedores, sino... Eh, las tiendas, los comercios están a, aplicando estrategias para la venta, ¿no? Les pasé por ahí. Y continuamos con eh, el enfermero, como les dije, traté de encontrar perfiles que aparentemente no, yo no tengo que, que digan que aparentemente digan no, yo no tengo que ver nada con lo digital, no, eso no es lo mío, no lo utilizo, pero en verdad, si queremos avanzar y si queremos llegar, bueno, no, no sé si somos vivos a la, a la quinta este, revolución industrial, pero si queremos seguir avanzando eh, en, en nuestra profesión y ofrecer, y ofrecer un buen servicio, nosotros nosotros como profesionales ofrecer un buen servicio, debemos actualizarnos en competencias digitales. El enfermero del, o enfermera de la cuarta revolución, ¿qué, qué creen que debe tener de...? y habilidades digitales. Para mí esto es muy importante, el tema de la reputación digital. Eh, y esto, yo creo que va asociado a todas las, las demás profesiones que les dije, porque de hecho también vi una noticia hace poco de una profesora que, que hizo un mal comentario y salió en todas las redes sociales. Entonces debemos cuidar nuestra reputación digital, y en el caso de una enfermera aún más, porque ahora con todas estas redes sociales, medios digitales, Haces algo malo y ya todo el mundo se entera, ¿no? Porque es fácil, puedes agarrar el Facebook, el Twitter o el Instagram y hacer tu denuncia pública. Entonces, este, ¿qué es lo que colocamos nosotros, por ejemplo, una enfermera en sus redes sociales, no? Como profesional, en este caso, ponte, eh, pónganse en la situación de un LinkedIn, ¿no? Eh, creación de contenido, aunque no lo crean también, la enfermera puede crear contenido, puede crear este... Eh, algún tipo de consejos de prevención, eh, ejercicios, métodos de respiración y todo lo relacionado a lo que hace una enfermera o ayuda, a, o ayuda a un paciente. No ahora he visto mucho el tema de respiración con este tema del COVID, ¿no? Ejercicios de respiración. Bueno, hay profesionales que se dedican netamente a eso, pero, pero asociados a la medicina, he visto bastante tema de, de estos tipos de contenido, ¿no? Eh, nueva tecnología en la salud. Perdón. La enfermera debe estar actualizada en las nuevas herramientas o nuevas tecnologías que salen al mercado, ¿no? Y no solo en el hecho quizás de llega una herramienta y yo ya, ya la tengo que usar o tengo que aprender, sino investigar, ¿no? Investigar, eh, entrar a, la, a, a Internet y ponerse a ver nuevas formas de trabajo, nuevos este, equipos, nuevas cosas que pueden ayudar a mejorar nuestro nuestro trabajo y nuestra relación con el paciente también, ¿no? Y la enfermera, aunque no lo crean, también hace de investigación en diferentes temas de patología. A mí me gusta mucho el tema de la enfermería, incluso mucho más que la medicina, porque una enfermera se relaciona con diferentes tipos de especialidad de medicina, ¿no? Entonces ella tiene como que una amplia visión de todas las, eh, especialidades, como podemos, de pediatría, medicina en general, estomatología, Ella, una enfermera puede tener un poquito de conocimiento de cada una de estas cosas. Es muy bonita esta, esta carrera también. Información preventiva y de análisis, ¿no? De hecho, ahora con este tema eh, del COVID, ¿no? Eh, y siempre sale, todos los días, información de números, estadísticas, falsos positivos, falso, positivo, falso negativos, porcentaje de altas, de, alta, de bajas, entonces. Eh, cifras eh, que debe tener en consideración la enfermera, no solo a, a nivel general, sino propio de su el hospital o en donde atiende, ¿no? Y un libro bien bonito que encontré es statistics for non que Yo me imagino, yo me identifico con esto porque yo me imagino que una enfermera necesita hacer cierto tipo de estadística para el tema de, por ejemplo, pónganse de medicación, de la medición, ¿no? Eh, algunos componentes en, en temas de medicina y cómo formar alguna, alguna receta. Es muy bonito también ver eso. Bueno, eso es todo. Voy a revisar a ver el Jamboard si han puesto algunas uh, profesiones más. Acá está. Han puesto recursos humanos y emprendedor. Bueno, en recursos humanos hay, ha evolucionado tanto, de hecho eso creo que lo hablé en un WITPES, donde también fui expositoria, porque ahora el tema de recursos humanos, bueno, no está acá, lo voy a comentar nada más. Este, Yo llevo 10 años en el ámbito laboral en diferentes empresas, como le dije al inicio, y no había visto tanto cambios desde que ingresé, a la actualidad hubo, ha habido tantos cambios en temas de... Cómo manejar, retener el personal, que yo creo que, que, que también es importante, no, porque ahora el personal se rota rota bastante, eh, rota bastante, y ahora en temas que, eh, de recursos humanos es importante conocer eh, a través de información lo que hace que nuestros empleados se sientan contentos, no, porque este qué es lo que les falta y para eso que necesitamos recolectar información hacer encuestas charlas tener un feedback ahí de lo que de lo que estamos haciendo bien o mal estrategias este, de, de retención y es algo que ha ido evolucionando también un montón un montón de hecho ahora y people analytics no sé si, si algunos, algunos han escuchado, pero esto es algo que eh, es, es nuevo. Bueno, no, no es nuevo, pero, pero se está dando mucho en el tema de, de recursos humanos, ¿no? Eh, que son métricas eh, eh, orientadas al tema de, eh, de la gestión del talento, ¿no? Ahí mezclamos el tema de Machine Learning, Big Data, para sacar insights del tema de, de nuestros colaboradores. ¿no? Pues, eh, en temas también de recursos humanos, si se quieren dedicar al tema de investigación, ahí hay eh, eh, personalidades, test de personalidades, cómo saco información para yo definir, ah, este, esta, esta persona es adecuada para este puesto o no, y todo eso se puede hacer en base a información también, para armar perfiles eh, laborales, por así decirlo, que están bien, bien, bonito y sí, y, sí, y sí lo he visto. A ver, ¿qué más dice acá? Emprendedor. Eh, en temas de emprendimiento, eh, hay marcos de trabajo. No sé, no sé si, si que el tema específico de emprendimiento tengas. Pero, por ejemplo, si quieres hacer un, algún tipo de, de negocio, al igual que el marco de trabajo de las competencias que les mencioné acá, eh, para, para aprendizaje permanente o aprendizaje continuo, y también los marcos de trabajo para las competencias digitales, las digicom, dig, dig hay marcos de trabajo para para generar nuevas ideas o nuevas este, eh, inno, innovaciones ir probando y ir, este, desechando y mejorando un tipo de, de solución ¿no? como es el tema de las metodologías ágiles que les mencioné acá entonces ahí va mucho en temas de emprendimiento He visto mucho el tema del uso de metodologías ágiles para probar las soluciones, ¿no? O alguna, alguna idea de negocio que tengas e ir mejorándola y actuar rápido. Actuar rápido o cambiar rápido, ¿no? Ante la necesidad o lo que veas en cuando ya sale al mercado tu producto. A ver, ¿qué más hay acá? Consultoría inmobiliaria. Bueno, yo el, el tema de consultoría inmobiliaria, yo lo, lo, lo asocio al tema de venta, de venta, ¿no? El vendedor de la cuarta revolución industrial, ¿no? Eh, a través de mm, yo, por ejemplo, he visto mucho ahora que, que ya no se dan las visitas eh, presenciales, ¿no? O sea, cuando no se da, porque ahora sí ya más o menos está abierto las salidas, pero cuando no se daba las salidas, he visto que hacían tours virtuales, ¿no? Tours virtuales para, para visitar la zona, los departamentos. Este eh, incluso suceda para el tema de turismo también. De hecho, yo participé como con un, un jacatón de, de temas de turismo para ver qué ideas podían, salían ahí para reactivar no, el turismo en el Perú y también veíamos el tema del distanciamiento social no cómo controlar el distanciamiento social cómo hacer los tours virtuales tours virtuales cómo controlar la cantidad de gente que iba a un lugar este también estuvo bien bonito después qué otro hay acá business intelligence KPI, sap y tecnología y cloud bueno en el tema de business intelligence eh, es temas asociados ya a la tecnología pero como mencioné arriba o sea muy aparte de los temas tecnológicos que podamos desarrollar o las competencias digitales que podamos tener hay otros temas de, de habilidades para la formación continua que debemos tener no eh, yo diría que en temas de tecnología y yo estoy involucrada ahorita en temas de tecnología pero se está perdiendo un poco de este tema de las, las competencias. Este, no es que se está perdiendo, sino que debemos reforzar en todo caso. No es que se está perdiendo, perdón. Debemos reforzar las competencias sociales, ¿no? Las habilidades blandas. Porque eh, muchas de las personas que se encuentran líderes dentro de, las, este, de los campos de tecnología, quizás no son de la misma rama de tecnología o ingenieros, tú puedes encontrarte líderes, eh, las, eh, gerentes, jefes, en, en temas de tecnología, administradores, eh, economistas, entonces lo que nos está faltando a nosotros en temas de, de competencias, eh, muy aparte de la tecnología, es en competencias eh, sociales, no habilidades blandas, eso es lo que deberíamos reforzar, en todo caso, a las personas que ya estamos en tecnología y que, por así decirlo, estamos actualizando en temas de competencias digitales. Yo recomendaría eso. Eh, eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Ahí les dejo mis datos de mi correo y mi LinkedIn para que me sigan.